Hola a todos, yo me llamo Shima, soy una bibliotecaria con la Biblioteca Pública de San Francisco. Hoy quiero compartir una canción con ustedes que se llama Los pollitos. Los pollitos dicen, pío, pío, pío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da sus dos alas acurrucaditos hasta otro día duermen los pollitos hay que hacerlo una vez más los pollitos dicen pío pío pío cuando tienen hambre cuando tienen frío la gallina busca el maíz en frío les da la comida Después de abrigo, bajo su doce caritos, hasta otro día, duermen más